Amigos, ¿cómo estáis en el día de hoy? Espero que todo el mundo esté súper bien Madre mía hace un sol tremendísimo hoy Y es que no se me ve prácticamente la cara Veo que solo se ve blanco Algo increíble ha sucedido en Fortnite Y tengo que compartirlo con todos vosotros Porque es una locura Os va a encantar muchísimo Ya sabéis que la historia del juego es lo más importante Así que hoy vamos a descubrirla en gran parte Si quieren saber de qué se trata No se pueden perder nada de todo el vídeo Porque la información está en todo el vídeo Os lo aseguro Y deja tu poderosísimo like Para apoyar el canal que eso apoya muchísimo De verdad de corazón lo agradezco muchísimo A ver si llegamos a los 5.000 likes antes de 24 horas Eso estaría genial Yo sé que la Neox Army es capaz de eso y mucho más Así que suscríbete si todavía no formas parte de la familia Que estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores ¡Wow! Sin más dilación amigos, sin más tiempo que perder Vamos con el tan esperado video de hoy perdonar perdonad por la luz, pero es que no tengo tiempo de poner los focos ¡Os quiero! ¡Vamos allá! La pregunta del día es... ¿Estás deseando que salga la skin de Neymar en el juego? Os leo a todos en los comentarios ahora mismo, así que corre a comentar porque los primeros se llevarán corazones. Entonces amigos, como bien saben, en el juego ahora hemos descubierto la llegada de la temporada 6 de Fortnite. Pero hay muchos misterios y secretos que todavía nos esperan y Debemos comenzar a mostrarlos Para que todos me ayuden a resolverlos ¿Están preparados? Creo que ha llegado el momento ¡Vamos a ello! Debemos ir a ver a Jules en primer lugar En el juego Parece que la tan conocida Jules Tiene algo secreto que mostrarnos Pero no podemos ir con cualquier skin Debemos colocarnos la skin de John Jones Que nos darán con el pase de batalla de esta temporada de Fortnite Ah, que no tienes el pase de batalla Sígueme ahora mismo en Instagram y en Twitter Para recibir un pase de batalla gratis este fin de semana Estaremos sorteándolos ahí Los tienes en la descripción <ríe> Vaya promo buena, eh Vamos a descubrir los primeros diálogos secretos ya ¡Vamos! Deberemos dirigirnos directamente a la ubicación donde se encuentra Jules En el mapa actual si no saben dónde se encuentra, ahora mismo lo verán y podrán ir a ver el diálogo secreto conmigo. Justo aquí, en la islita escondida de Fortnite, encontraremos a Jules. Miren el gran secreto que tiene que decirnos. ¿What? ¿Qué? ¿Han quitado el diálogo secreto? ¡No! ¿Qué, qué, qué pasa? Pero... Si hace un día tan... ¡Hace un día estaba el diálogo! Bueno, os pongo una imagen para que me creáis. ¿Estabas allí cuando mi padre hizo lo suyo con el dispositivo? ¡Me he olvidado! Wow. Lo que nos dice el diálogo secreto en realidad es que su padre es Midas. Sabemos ahora definitivamente que Jules es 100%... La hija de Midas Su padre fue el creador del dispositivo Y amigos, ese fue Midas ¿Cómo es posible que haya olvidado algo así ¿Acaso será culpa del bucle? Así que amigos, esta pista definitiva que nos acaba de dar Jules Nos indica que son familia Entonces, ¿qué pasará si realmente venimos a ver a Jules? Con la skin de Midas... Uh, creo que encontraremos y descubriremos... Algo todavía mejor que lo que acabo de mostrarles... Oh, miren esto... Una conversación entre... Padre... E... Hija... Oh, ¡Dios! Acabamos de confirmar y descubrir... Definitivamente... Que Jules es 100%... La hija de Midas... Amigos, por si alguien tenía alguna duda todavía, ¿sabían de eso o pensaban que Jules sería otra persona? ¡Coméntenlo en los comentarios ahora mismo! De hecho, en la propia descripción de la skin de Jules pone que ella es hija de un varón del crimen conocido internacionalmente. Él mismo construyó el mundo al que aspiraba. Por eso mismo explicaría por qué Midas quiso crear las agencias de Sombra y Espectro. Jules le ayudó a crear la gran autoridad. Pero si pensaban que todo esto era todo por hoy. Amigos, he descubierto que todavía siguen habiendo más diálogos secretos con Jules. Parece que tenga que ser el centro de esta temporada. Todos los diálogos secretos están en Jules. Miren esto amigos, nos debemos dirigir a la skin de Jules jefe para poder ver el nuevo diálogo secreto Esta vez debemos ir vestidos como agente caos Y parece que están bastante cabreados Sal de mi vista, tipo feo Bueno, no sé si la traducción está bien, pero algo así le dice Yo no tengo la skin de caos, ¿vale? No me juzguéis si buscan la traducción, verán que es algo parecido lo que le dice el agente Caos. ¿Y eso a qué se debe? Es lógico, amigos. El agente Caos, si recuerdan, es la persona opuesta a Midas. Y lógicamente, como Jules es la hija de Midas, no quiere ni ver a Caos. Pero no, amigos. Esto no es todo, <risas> todavía tenemos más personajes que hemos descubierto Lógicamente que tienen algo que ver con Jules Es algo increíble, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos visto algún personaje jefe que tuviese tantísimas posibilidades de diálogos secretos? Creo que nunca, si vamos a verla con Brutus ahora, veremos un nuevo diálogo secreto Así que probablemente tengamos más diálogos secretos con muchos otros personajes que todavía ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Algo parecido como diálogos secretos de Midas que nos explican la historia del juego o algún diálogo secreto con Siona. Eso sí estaría guay. Siona viene de otro planeta, cómo me encantaría descubrir un diálogo secreto de esos... Si vamos con Brutus, nos dirá lo siguiente. Te estoy vigilando, traidor. Uh, brutal, amigos. Sabe que Brutus, o cree que Brutus, era una de las personas con doble vida. Que estaba en las dos agencias a la misma vez. Imagino que será por eso, porque Brutus realmente no quiso hacer daño nunca a Midas. Ni fastidiar ninguno de sus planes, por lo que... A lo mejor hay algo que no sabemos todavía de Brutus. Te estoy vigilando, traidor. ¿Qué os dice esa frase? Me gustaría saberlo, así que os leo en los comentarios vuestras teorías acerca de la frase de Brutus. Y lógicamente, para despedirnos hoy, no podíamos despedirnos de otra manera que no fuese... Con otro personaje Así que amigos Madre mía cuántas horas llevo intentando Descubrir personajes Por favor dejadme un like amigos Que lo necesito ya Anímicamente ya hablando Vamos a enseñaros el último De los personajes del video de hoy Que será Chan chan chan chan Miausculos El gran amigo fiel Del padre de Jules El gran aliado Mano derecha y persona de confianza de Midas. Aunque insista, no puedo culparte. Wow, ¡Uh! Parece que es algo mucho más profundo de lo que pensábamos, amigos. Así que solo nos queda pedirle a la comunidad. Si saben de más diálogos, comentarlo en los comentarios. ¿Qué os ha parecido? Cada uno de los diálogos Si no estás suscrito todavía Estás viendo que estos videos son los Más interesantes de Fortnite Suscríbete ahora y forma parte De la gran familia Estamos a punto de llegar Al medio millón de suscriptores Deja tu poderoso like Que apoya muchísimo y nos vemos En el siguiente video cracks ¡Wow! ¿Qué os han parecido los diálogos? Vaya locura, hermanos, lo que hemos descubierto Si todavía estás viendo Si todavía estás viendo el vídeo y no estás suscrito No sé a qué esperas a suscribirte ¿Ya? Suscríbete ahora mismo, forma parte de esta familia Que te va a encantar, de verdad, te lo digo No vamos a, decep a... No vamos a decepcionarte Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí un día más, de verdad